Nosotros como arquitectos podamos plasmar dentro del terreno ese proyecto en un modelo 3D, ese proyecto en una imagen, en un simulacro, en una muestra y que ustedes ¿eh? usted pueda ver lo que se va a hacer antes de construir. Muchas veces tenemos un terreno y queremos hacer un proyecto pero nos da mucho miedo porque no tenemos claridad como con lo que vamos a hacer no tenemos claro cuáles son los objetivos o si realmente ese constructor me está interpretando si realmente lo que él va a construir va en función de mis gustos o si lo que él va a construir muy importante va en función de mi presupuesto y eso realmente nos genera tanta ansiedad por no saber por no poder ver antes. Sin embargo, en este proyecto, en esta propuesta, donde primero hacemos una muestra, donde primero hacemos un proyecto visible, donde primero dentro del terreno, podemos plasmar cómo se verá esa casa, o cómo se verá en su apartamento, o cómo se verá ese proyecto muy específico, según los gustos suyos, por el tener esa posibilidad, no da tranquilidad. El tener esa posibilidad de poder visualizar que en ese ancho que tenemos de terreno, okay, con esa profundidad que tenemos en el terreno, sí se puede hacer eso que yo quiero, si eso que quiero hacer está dentro de mi presupuesto, y no como pasaba antes. Antes le decíamos al terreno, le, le decíamos al conductor, mire este es mi terreno, y el conductor arrancaba a construir lo que él interpretó. Pero muchas veces cuando le decimos de boca al constructor lo que queremos nosotros nos imaginamos algo y el constructor se imagina otra cosa. Y cuando arranca a construir, que comienza a marcar el edificio, que comienza a definir lo que se va a hacer, pues resulta que llega un punto que nos damos cuenta que no es lo que queremos. Llega un punto que la estructura está muy avanzada ya y como que no se parece a lo que nosotros nos imaginamos. Y ahí lo que hubo fue un error de comunicación. Lo que teníamos en nuestra mente no se pudo comunicar en palabras claramente y el conductor hizo otra cosa, pero ya la estructura está definida, ya la estructura está hecha, ya no podemos dar vuelta atrás y sencillamente ahora tenemos que trabajar con lo que hay. Muchas veces el error es tan grande que lo que nos llama es a demoler lo que ya construimos ¿ok? y esto representa un gasto adicional que no teníamos planteado. Muchas veces nos llama a poder modificar lo que ya hicimos, ¿ok? y esto nos representa también un tiempo adicional que no teníamos plasmado. Y lo más importante, esto también genera una especie de sorpresa o disgusto porque no teníamos claridad con lo que íbamos a hacer. Entonces, en muchos de otros casos no pasa así, sino que por no tener claridad desaprovechamos este terreno que nosotros entendíamos que era lodo, sin embargo, cuando hacemos el proyecto, es tremendo diamante. Entonces, muchas veces por no tener claridad sería eso. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Okay? Que primero veamos una muestra, que primero veamos un proyecto visible, que primero nosotros como arquitectos podamos plasmar dentro del terreno ese proyecto en un modelo 3D ese proyecto en una imagen, en un simulacro, en una muestra, y que ustedes, puedan usted pueda ver lo que se va a hacer antes de construir. Y ya viendo el, el proyecto, ¡Ah, sí, Calderón! Eso es exactamente lo que yo quería. ¡Ah, sí, Calderón! Mire qué potencial tiene ahora el proyecto. ¡Ah, sí, Calderón! Ahora sí lo puedo entender. Y bajo eso, pues puedo dormir tranquilo. Eso es lo que me da mucha paz, porque pude ver en ese proyecto visible cómo iba a ser la fachada, cómo iba a ser la sala, el comedor, la cocina, cómo iba a ser realmente el concepto abierto a nivel horizontal y vertical, cómo iba a ser cada elemento. Y de manera que veo con claridad y veo que se ajusta a mi presupuesto, pues ahí yo siento que voy por el camino más conveniente porque ya puedo confirmar que ese constructor o que ese arquitecto me pudo interpretar. Y como no tenemos el dinero para estar haciendo una casa todos los días o para estar haciendo un apartamento todos los días, esto nos da una garantía y en función a este proyecto visible, pues ya sí podemos firmar un contrato de construcción o pues ya sí podemos firmar un contrato de desarrollo porque ya podemos esperar claramente lo que vimos en hoja. Okay. Y no, como pasaba antes, que arrancábamos a, a construir, arrancábamos un proyecto, arrancábamos a hacer todo y no teníamos claridad. Porque aquí, ojo aquí, pongan mucha atención, el objetivo es que se adapte a sus gustos, no a los míos. El objetivo es que se adapte realmente a su bolche, no al mío. Este, este, estos proyectos no, normalmente duran de 90 a 120 años. No importa si duran un mes más o un mes menos. Lo importante es que quede como que bien. Lo que pasaba antes es que no teníamos esta tecnología para hacer estas cosas y arrancábamos a poner muros de blog en el terreno. En ese terreno que tenemos en Santiago, que tenemos en Santo Domingo, en ese terreno que tenemos en Perú, en Panamá, en Nicaragua, en ese terreno que, que tenemos en Puerto Rico, en Costa Rica, en ese terreno que tenemos okay, en Barahona. Entonces, por ese sentido, por no poder está visible por estar muy lejos y no puede entender la comunicación no se daba y normalmente entonces el conductor hacía otras cosas que era muy lejos de lo que queríamos nosotros normalmente el conductor hacía un presupuesto que era muy lejos de lo que queríamos nosotros y normalmente tenemos sorpresas entonces en este concepto que se llama un proyecto de muestra vamos a hacer una muestra okay, entre, dentro del terreno en función a sus gustos y esa muestra la vamos a hacer muy visible a través de un video, muy visible a través de imágenes, muy visible a través de visualizar el concepto en un proyecto 3D. Ahora, en esa muestra va a decir a ah, Calderón, pero yo quiero ahora la piscina más grande a ah, Calderón. pues Yo quiero que ese apartamento tenga un baño más a ah, Calderón. Yo quiero un área de juego o quiero un ascensor a ah, Calderón. Yo quiero trabajar en el roof y juntos en esa muestra, en ese demo, Vamos editando el proyecto y yo lo voy acompañando de las manos a que logren los gustos suyos, no los míos, a que logren los presupuestos suyos, no los míos. En el caso de las casas, a que la casa se haga según sus gustos, okay, y que se vaya adaptando. En ese video muestra en función de esas imágenes de referencia que ya ustedes tienen de casas que les han gustado. Y en el caso de los apartamentos, ¿okay? a que vayan logrando la rentabilidad, según el mercado, ok a que vayan alineándose al mercado. Entonces, por esta razón, ya cuando estamos claros en esta muestra, este proyecto, ah, sí podemos dar un paso grande. Y ahí es donde, ojo, pasamos a hacer de esta muestra un proyecto ejecutivo, que lo voy a explicar ahora en el siguiente video que van a ver aquí abajo, un proyecto ejecutivo donde vamos a pasar ya al P3. En este proyecto ejecutivo es donde toda esta... Este proyecto visible que ustedes y yo compartimos durante varias semanas, que ustedes y yo editamos en esta muestra, en esta muestra durante varias semanas, va a tener como resultado y lo vamos a transmitir, lo vamos a convertir en documentación legal. Toda la documentación legal que va a pedir el Estado, Obras Públicas, Ayuntamiento, la CAS, Medio Ambiente y Turismo en algún caso, pues la vamos a convertir. Toda la documentación que vamos a necesitar a nivel constructivo para que el banco tenga los permisos le pueda financiar el préstamo en caso de que van a trabajar con financiamiento o para que el banco le pueda financiar quien le va a comprar también la vamos a ver. Toda la parte legal, ¿ok? Para que esta nueva casa tenga sus títulos. Toda la parte financiera para poder estructurarlo por etapas y toda la parte constructiva necesaria para desarrollar un presupuesto de construcción por cantidades. No como pasaba antes, ¿Ok? Que antes hacíamos un presupuesto más o menos y nunca era real, teníamos sorpresa. O sea, antes el conductor le decía mira, más o menos va a costar tanto y normalmente era cuatro veces más porque no tenía idea de qué, cuánto iba a costar. Y si supiera, pues normalmente dice, bueno, le voy a poner de más. Así, si me voy en rojo, pues como queda cubro. Aquí no. Aquí, según ese video, según esa muestra, según ese, ese diseño que vamos a hacer primero, okay, vamos a medir exactamente las cantidades de cada espacio. Porque ya la ajustamos okay, a su budget, porque ya la ajustamos a su gusto. Y en función a estas cantidades, vamos a calcular la cantidad de bloques. que van a necesitar, la cantidad de drywall, la cantidad de placing, la cantidad de hormigón, la cantidad de acero, la cantidad de mortero, de gabinete, de todo. Y en función a estas cantidades, pues vamos a definir la mano de obra y vamos a definir los precios. Y a eso le vamos a sumar los gastos legales de representación. Todo este proyecto, todo este concepto de muestra, lo que busca es que ustedes, sencillamente ustedes en este proyecto, ustedes como familia, no gasten, sino que vayan haciendo el proyecto en micro etapas y mientras van concretizando cada etapa, mientras van asegurando el dinero en cada etapa, entonces pues, pueden ir pasando poco a poco. Esto es lo que le ayuda es a poder garantizar su proyecto a largo plazo de manera que cumpla los objetivos. Normalmente esta muestra es igual ¿eh? al resultado que ustedes tienen en su cabeza, que junto conmigo lo vamos viendo. Por eso tenemos el costo de muestra, el costo de un proyecto visible, el costo de un proyecto 3D, el costo de la idea del proyecto visible y después pasamos muy importante ya a proyecto ejecutivo. Proyecto ejecutivo es donde vamos a desarrollar toda la documentación necesaria para que esto sea posible. Aquí la vamos a visualizar y aquí la vamos a desarrollar. ¿Ok? Por eso es tan importante la diferencia de entender este video, ¿ok? le ayuda, le ayuda a ustedes poder entender esto. Aquí llega un punto que, me, que ustedes me pueden decir, Calderón, no, es que esa idea no me gusta. Vamos a hacer otra y hacemos la otra. Y la vamos ajustando y yo le voy ayudando, dando consejos y sugerencias, mi opinión muy personal de lo que yo creo que quizás le pueda ayudar a poder desarrollar este, este tema ok así que cualquier cosa me dejan sus comentarios por aquí abajo por whatsapp y nos vemos pronto bye bye Thank mm -hmm. you.